Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido.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 Bienvenidos a nuestro Fuera de Agenda y sin demasiados preámbulos vamos directamente a los títulos eh, porque hoy vamos a tener una mirada un poco más este, en detalle, digamos así, de la economía argentina con nuestro colega, nuestro amigo Agustín Ferrer, como ocurre todos los jueves. Bueno, el informe de gestión del jefe de gabinete, el santafesino Agustín Rossi, hoy se dio... ...en el, eh, el Senado de la Nación, hubo incluso algunos, algunos cruces... Este, los cuales, ...de los cuales no hay que asustarse demasiado... ...porque justamente ahí es donde deben darse, ¿no? En el ámbito estrictamente político eh, y legislativo, concretamente. Eh, bueno, en el ámbito este, que tiene que ver con la política... ...pero también con lo judicial, se secuestró un segundo teléfono... ...de una secretaria, de eh, diputado Gerardo Milman... ¿eh? ...el diputado del, del PRO y la verdad es que los ciudadanos de a pie... ...pueden llegar a preguntarse ante las revelaciones que hay todos los días... ...nuevas sobre lo que han hecho todos estos personajes y comunicaciones... ...es como todavía la justicia no ha citado a Milman. Los eh, especialistas dicen que como está imputado tendrá que ser citado... ...cuando eh, se considere que puede estar en condiciones de hacerlo desde el punto de vista legal... No va a quedar detenido porque tiene fueros por su condición de diputado, pero de todas maneras su situación puede llegar a complicarse y desde algunos sectores eh, se está pidiendo su apartamiento. no, Es decir, que se lo suspendan sus funciones, esto es potestad del propio cuerpo legislativo al que pertenece, que es la Cámara de Diputados, hasta que se resuelva su situación judicial. Hablando de situaciones, siguen las repercusiones por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...suspendiendo las elecciones que iban a darse el próximo domingo en las provincias de San Juan y de eh, Tucumán. Eh, se sumaron las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel kisilov También habló el ministro de Justicia de la Nación, Martín eh, Soria. Eh, el propio eh, quien, quien iba a estar en la en condición de candidato a gobernador, Juan Mansur ...que ya ha sido titular del gobierno de su provincia... Pero además se agregó otro testimonio, en este caso el de José Luis Gioja, que era candidato, lo sigue siendo desde luego, no pero no va a poder este, este, fungir como tal el próximo domingo por la suspensión de las elecciones, José Luis Gioja hoy es diputado nacional, quien en este caso dijo que la responsabilidad de lo que no va a ocurrir el domingo, es decir, la responsabilidad de la suspensión de las elecciones, corre tanto por, la, por parte de la Corte Suprema como también de Sergio Uñac, el actual candidato a gobernador y el actual gobernador de San Juan, porque dijo Gioja, a Uñac le dijimos en muchas oportunidades, en todos los idiomas, que no podía ser candidato, que estaba inhibido legalmente, desde luego, para hacerlo, no nos hizo caso y ahora estamos todos los sanjuveninos sufriendo esta consecuencia. Aumento para jubilados y pensionados a partir del próximo mes, 21,92%, 20,92% en realidad, 21%, eh, anunciado por Sergio Massa y Fernanda Roberta, titulares del de, mm, Ministerio de Economía y de ANSES, respectivamente, y eh, con detalles al respecto, y al final, un dato que vale la pena, ¿no? incluso examinar con, con Agustín después, ¿no? En otra época los argentinos iban a Chile a comprar productos porque favorecía el cambio, eran más baratos, sobre todo electrónicos. Hoy es exactamente al revés, ¿no? Los chilenos vienen a comprar a la Argentina, les favorece muchísimo el cambio y los uruguayos hacen lo mismo. Eh, pero no solo eso, sino que ahora se da un nuevo fenómeno y es que los argentinos van a vender sus productos a Chile y al Uruguay también, porque allí, bueno, se los sacan de las manos ante la diferencia de precio. Tanto Chile como Uruguay son países muy caros internamente, pero así todo el cambio los amorece y mucho. Un fenómeno nuevo, imparable, hasta el punto tal que el gobierno uruguayo ha puesto un impuesto sobre los productos que se adquieren en Argentina. Es decir, yo compro algo, yo uruguayo, compro algo aquí en nuestro país y cuando ingreso al Uruguay y este, se, la factura dice que ha sido comprado en Argentina, se le agrega un plus. El objetivo del gobierno uruguayo es y creo que es sensato, defender a los comercios de las ciudades fronterizas con Argentina, porque si no, dijo, van a terminar desapareciendo. Es decir, eh, sus ventas se reducirán tanto que tendrán que cerrar. Este y otros temas eh, que les hemos este, adelantado en este desarrollo de ellos, aquí, entre las cuestiones más importantes del día. El jefe de gabinete, Agustín Rossi, brindará hoy el informe de gestión del gobierno ante la Cámara de Senadores. Atentado a Cristina Kirchner, la justicia federal secuestró un segundo teléfono celular a una asesora del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman. Axel kisilov tres jueces pisotearon el federalismo en la Argentina. No es democrático ni republicano. Esta Corte Suprema tuvo prácticamente 30 días. 30 días ambos expedientes eh, relativos a los comicios de San Juan y Tucumán y recién faltando 5 días o oh casualidad resuelve suspender cautelarmente ambos procesos eleccionarios este, con todo lo que eso implica, ¿no? eh, eh, afectando gravemente el federalismo, eh, la institucionalidad y, y la república eh, en la Argentina y en las provincias argentinas. Es la misma corte que tiempo atrás también cautelarmente, fíjate vos, resolvió eh, meterle la mano en el bolsillo a todas las provincias argentinas, también resolviendo cautelarmente en favor de uno de los candidatos los de la oposición, me refiero al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Los jueces de la Corte como que siguen los designios de quien lo puso a dedo ¿sí? allí en el máximo tribunal de justicia del país. Los constitucionalistas eh, claramente tienen la razón, ¿no? Cinco días antes sin resolver sobre el fondo de la cuestión el presidente de esta Corte Suprema lo escuchábamos frente a un congreso de empresarios norteamericanos aquí en la Argentina opinando sobre la la economía, ¿no? este, sobre eh, la, la crisis monetaria que supuestamente advierte él en la Argentina. Lo que nos cabe preguntarnos, ¿no? Este juez puesto a dedo por Mauricio Macri, ¿dónde estaba hace algunos años atrás cuando Macri eh, de un plumazo le pedía al fondo 45 mil millones de dólares a todos los argentinos sin el aval del Congreso para endeudar a las futuras generaciones? Si la gente te quiere o no te quiere, lo decide la gente. De eso se trata el proceso democrático. Eh, siempre y cuando las constituciones provinciales eh, lo permitan y esté dentro de las reglas del juego aceptadas por todos en cada una de las provincias con sus autonomías, ese es el juego de la política y el de las normas que así lo habilitan. Quien habló en las últimas horas eh, duramente, no, fue José Luis Gioja, el actual diputado nacional y candidato a gobernador de San Juan y culpó a Sergio Uñac por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comunicó Gioja en las últimas horas fue lo siguiente, queridos amigos, compañeras y compañeros, lo que nos ha pasado, lo sentimos mucho todos estábamos ilusionados con ir a votar el 14 ¿saben para qué? para festejar el domingo a última hora, pero bueno nunca nos regalaron nada y todo siempre fue difícil aquí hay dos responsables de que esto suceda, ¿no? Primero el ciudadano Sergio Uñac, que sabía que no podía ser candidato, se lo dijimos en todos los idiomas, se lo dijeron abogados, él es abogado, le dijimos que no podía ser, que simplifique las cosas, que tenga un poquito de grandeza. Fue lo que criticó Gioja y también lamentó que Uñac no aceptó estas sugerencias o que esto sucediera. En la tarde eh, fui a la legislatura, nos reunimos con, con el vicegobernador Osvaldo Jaldo para analizar, eh, digamos, qué es lo que decía primero, cuál era el, el fallo, le eh, consultamos al fiscal de Estado y luego se comunicó con nosotros la, la Junta Electoral Provincial que iban a llevar adelante y cumplir el fallo de la de la Corte, esta medida cautelar, y obviamente iban a suspender las elecciones por el sistema electoral que hay en la provincia de Tucumán. Hay una medida cautelar, eso es todo, digamos, eso es todo lo que, lo que pasó, digamos, entonces mire, tarde o temprano los tucumanos van a tener que ir a la urnas, van a tener que votar y cuando entran al cuarto oscuro, están solos, son libres y votan por lo que quiere, por lo que siente, por lo que desean y ahí deposita cuáles son los sueños y la esperanza de todos los tucumanos, así que en ese sentido lo que hablamos con Osvaldo, Osvaldo estaba con una agenda importante hoy en, en la legislatura, también salía porque tenía otros compromisos, yo acá, de acá me voy a otro lugar y vamos, vamos a seguir eh, trabajando, no no se puede demorar y no se puede interrumpir todo lo que tiene que ver con lo que es la gestión. El gobierno anunció un 21% de aumento para jubilaciones y tres refuerzos para haberes mínimos. Como hacemos habitualmente cada 90 días, a partir del análisis respecto de cuánto es el impacto de la movilidad, tomamos la decisión de garantizar una vez más un refuerzo adicional con una inversión de más de 250 mil millones de pesos para el próximo trimestre, por encima de lo que va a representar el pago de la jubilación más el pago del aguinaldo en el mes de junio. O sea, los jubilados y jubiladas de la mínima van a estar cobrando junto con el, la jubilación y con el aguinaldo o el medio aguinaldo, van a estar cobrando un refuerzo por los próximos tres meses, tal como venía sucediendo a lo largo de los últimos meses. Un aumento en, su, en sus ingresos del 21% por la fórmula de movilidad y aquellos jubilados que tengan hasta dos mínimas van a tener un refuerzo en sus ingresos. Los jubilados de la mínima van a tener un refuerzo, un bono adicional al aumento del 21% por movilidad de 15 mil pesos en el mes de junio, 17 mil en el mes de julio y 20 mil en el mes de agosto. Y esa, ese bono va a ir decreciendo hasta 5 mil pesos para quienes tengan hasta dos jubilaciones mínimas. Los jubilados de la mínima van a estar cobrando eh, y van a tener como ingreso en sus bolsillos 121 mil pesos. 121.400 pesos entre aumento por movilidad, refuerzo en sus ingresos, bono, como le dicen habitualmente los jubilados, y el medio aguinaldo. Las jubilaciones mínimas en la Argentina van a tener un crecimiento real del 6% desde junio del año pasado hasta este junio. Nuestra idea siempre es, como nos hemos comprometido, que los jubilados todos los meses estén un poquito mejor que el mes anterior. La reunión de altas autoridades del MERCOSUR sobre Derechos Humanos continuará hoy en el espacio memoria que funciona en el predio de la ex ESMA. Eh, cuéntame un poquito qué es todo lo que se lleva. Eh, de todo, azúcar, aceite, arroz, que está muy conveniente venir acá, o pues sea, confort. Eh, gastamos como 210 mil, y en Chile claro, eso como 400 mil pesos chilenos. Soñando mercadería, insumos de limpieza, ese tipo de cosas, mayormente. Es, es mucha la diferencia con, con respecto a Chile, porque se llevan tanta, tantas cosas, la camioneta llena. Es bastante la diferencia, que bueno, ya está caro, pero el cambio nos favorece bastante. Entonces, sí, conviene, conviene harto. ¿Cuánto le salió esta compra? ¿Cuánto crees que tuvieses gastado allá? Oye, esta compra por lo menos un millón de pesos chilenos, y acá gastamos como 400 dólares. 400 dólares. ¿La compra es para su propia casa, para tener mercadería o revender un no, poco y también...? Para la casa, para la casa. Ahí más o menos tengo de ahorro unos seis meses más o menos. Conveniente, ¿estos bus vienen por el día? No, por el día, por el día no ¿Cuánto gastó aquí? ¿Cuánto cree que hubiese gastado si compraba todo esto en Chile? Hubiera salido más o menos unos 500 mil pesos allá, ¿Cuánto menos. cree que gastó aquí? Eh, menos de la mitad. Se viene argentinos a vender productos chilenos. Aceite, arroz ya. Gracias, que les vaya bien Encontrar este acento argentino en estos nuevos comerciantes ambulantes no es casualidad, porque tras los masivos viajes de chilenos a Argentina muchos de ellos hicieron algo más práctico y llegaron hasta Chile para vender sus productos ¿Cuánto vale esto? Dos y ¿Salsa tiene? Sí, dos Y les compré a ellos buenas cosas de Argentina de bolsas de té, arroz y claro, aceite y otros productos. Y el video se hizo viral, por lo que quisimos ir a constatarlo. Hicimos el mismo ejercicio y nos encontramos con una escena muy similar. ¿Y este también es argentino, no? Sí, 2.500 vale. ¿Y aquí en la sexta sexta cómo están? En el súper como a 3.500, ¿no? Está como a 3.500. Y, y, ¿Y si compro la manga? espera ¿Cuánto? No? 8 lucas, ¿sabe la La manga vale 8 lucas, ¿no? Muchos de ellos, según algunos comerciantes del sector, dicen... No van todos los días, porque van a buscar mercadería al otro lado de la cordillera. Dólar Agro, exportadores liquidaron 98 millones de dólares, con lo que superaron los 2.218 millones de dólares ingresados desde que entró en vigencia la medida. Fútbol, la NUS de buena campaña en la Superliga enfrenta a Sol de Mayo de Viedma por los 32 avos de final de la Copa Argentina. finalizamos el último de los títulos que tenía que ver con el partido que hace 15 minutos más o menos comenzó entre Lanús y Sol de Mayo por el 32 avos de la Copa Argentina, va ganando el equipo Granate eh, Lanús por 1 a 0. Bueno, pero eh, ahora nos metemos en economía, nos encontramos con Agustín Ferrer. ¿Qué tal Agustín? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal Abel? Buenas noches, buenas, buenas noches para todos, para todas. Bien. ¿Cómo anda eso? Bien, bien. ¿Todo bien todo? muy bien. Bueno, eh, hoy hubo. Bueno, ayer en realidad, este, hoy se conocieron más detalles sobre el anuncio del aumento de jubilados, pensionados de la AUH. Eh, ¿Cuál es hoy, quizás, el, el tema que te parece convocante en materia económica de nuestro país? No, creo que vamos a hacer un, un salpicadito eh, respecto a que, bueno, hoy ya a día jueves se observa un cambio de tendencia respecto a lo que tiene que ver con la acumulación de reservas que viene haciendo el Banco Central, que por cuarto quinta jornada consecutiva, en realidad uh -huh. el último día de la semana pasada y, y los cuatro de esta semana, se ha logrado un, un saldo positivo, es decir, una compra una acumulación de reservas eh, lo cual ha cortado la tendencia de la semana pasada eh, producto principalmente de un una mayor liquidación en lo que tiene que ver con eh, las exportaciones agropecuarias, principalmente empujadas por lo que tiene que ver con el dólar soja, no eh, en el día de hoy liquidaron 163 millones de dólares. Uh -huh, uh -huh. Eh, esto es eh, importante principalmente desde, la señal, desde las señales económicas, se está viendo en, en cuanto a lo que tiene que ver con los dólares financieros, eh, etcétera que han mostrado ya más tranquilidad, y esto también ayuda a que el gobierno no tenga que intervenir uh -huh. eh, con oferta, es uh -huh. decir, sacándose dólares encima de las reservas y mostrar un poquito más de estabilidad. Así es. Junto con esto, eh, Brasil está en reuniones en Estados Unidos y le ha pedido eh, que le den un apoyo a la Argentina respecto a la negociación que se está llevando adelante o a la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, mostrando que es de suma importancia también para su economía, ya que son dos países que trabajan sí, eh, complementariamente. Uh -huh. eh, acá hay dos cosas que, que, que son las que se están solicitando: por un lado, el alivio de alguna de las metas establecidas para el, la entrega de los desembolsos, para cubrir las cuotas que ya estaban. Recordemos sí. que esto no es, no es un crédito nuevo, sino que es una renegociación del que fue tomado en el año 2017. Eh, por un lado, como decíamos, eh, mejorar un poco las condiciones eh, que le saquen el cuchillo del cuello, dijo Lula, uh -huh. a, a la Argentina respecto de los condicionamientos. Y por otro lado, el intento de eh, gestionar un adelanto de esos desembolsos para uh -huh. transitar unos meses de tranquilidad y eh, sacar peso a lo que pueda llegar a pasar con esas, uh -huh. con esas reservas. Digo como uno de los capítulos importantes... De esta semana, por otro lado, por supuesto, lo que tiene que ver, así ya cerramos con la jubilación luego, eh, un punto importante que tiene que ver con que en el día de mañana se va a estar conociendo el dato de la, la inflación, inflación sí. del mes pasado. Uh -huh. eh, recordemos que eh, va a ser un... Una, ya diríamos que no hay nadie que pueda... Eh, vaticinar un, una inflación por debajo de lo que fue el mes anterior, recordemos que hay un impacto bastante importante de la corrida cambiaria en las últimas semanas del mes, del mes anterior uh -huh. y bueno a la espera de ese dato, pero que según las estimaciones rondará entre el 7,5 y medio y el 8% de lo que se espera hay que esperar, insisto, al día de mañana y acá lo importante es ver también cómo reacciona el Banco Central respecto a las tasas de interés, Ajá. que es de suma importancia porque, bueno, eh, esta, hoy se ha conocido un informe de Estados Unidos respecto a cómo ha mermado la inflación producto del alza de tasas, que es la más alta desde el año 2007 en Estados Unidos, no sé. pero cómo eso trae un impacto muy importante en la economía. Están Ajá. en un enorme, eh, una tasa muy alta de, de pedidos de seguro de desempleo, la economía se viene realentizando, se Ajá. viene estancando, entonces continuar con una suba de tasas uh -huh. para que no se dispare la, no se siga disparando la inflación, a veces es lo que decimos nosotros el efecto de la manta corta. Exacto. Que uh -huh. no, incrementa, no no presionar mucho sobre la inflación, pero sí terminar generando que una de las cuestiones que viene funcionando bien, que es la actividad económica, el consumo y demás empiece a ralentizarse también y entonces el problema de la inflación lo vas a seguir teniendo y le vas a sumar un problema nuevo. Así que a la espera de, de esas dos cosas para el día de mañana, a ver cómo reacciona el central respecto del índice de la inflación. Uh -huh. eh, y por último, si no tenés uh -huh. o me quería hacer una consulta respecto de la inflación, yo estaba sin, sin sonido aquí, pero vi que, uh -huh. que estaban pasando sí. el, el anuncio, entonces como para no repetir, el tema de las sumas y, y cómo se fue desarrollando el incremento, me parece que eh, sobre esto lo que tendríamos que hacer son, o en mi opinión, dos análisis que marquen un poco qué, qué significa o qué o, o cómo quedan paradas las jubilaciones uh -huh. eh, respecto a la inflación con este aumento. Uh -huh. El gobierno ha utilizado, bueno, lo primero que hay que marcar es que eh, una, nuevamente se demuestra una discusión que se llevó adelante pero que ya la dejaron olvidada respecto a cuál era el mejor índice para hacer los ajustes de la jubilación. Es. Con este índice eh, que se aprobó el año pasado, la jubilación mínima va a quedar en 85.900 pesos y si uno llevaba adelante el índice que la gestión anterior había Aprobado, las jubilaciones estarían en 64.644 pesos, es decir, 20.000 pesos menos. 20 pesos menos. Mm. Recordemos que este nuevo índice, lo que eh, suma al índice anterior es la recaudación. Claro. A una mayor recaudación producto del crecimiento de la actividad económica, ese, ese, esa fórmula se incrementa y lleva a un, a un mejor número final. Uh -huh. Ahora, también lo cierto es que si uno toma en cuenta cuál es el poder adquisitivo de esas jubilaciones y si compara el incremento de este 21% anunciado uh -huh. respecto a la inflación, nos vamos a dar cuenta que sigue corriendo un poco por detrás. Un 21% de incremento está una uh -huh. eh, inflación acumulada del 23,54%. Es por ello que el gobierno lo que hace es nuevamente utiliza los mismos esquemas que utilizaron el año pasado, uh -huh. en donde se organiza, todos los ajustes tuvieron un, un movimiento similar al de ahora. Siempre los ajustes estuvieron un poco por debajo de la inflación, y entonces lo que el gobierno hizo es un esquema de un bono, uh -huh. que tiene mayor efecto, por supuesto, sobre aquellas jubilaciones mínimas, porque es un bono de suma fija, en este caso de 15 mil pesos uh -huh. para el mes de junio, de 17.000 para el mes de julio y de 20.000 para el mes de agosto, que va disminuyendo a medida que esa jubilación es más alta con claro. un piso de mil pesos para las, eh, aquellos jubilados que tengan hasta dos uh -huh. jubilaciones. Es decir que podríamos redondear en que aquellos sectores de una jubilación mínima hasta una hasta una jubilación y media, una uh -huh. 1,6 jubilaciones, me da el cálculo, eh, estarían compensando e incluso ganándole un poquito al, al porcentaje de inflación, inflación. y uh -huh. aquellas jubilaciones que sobrepasen ese límite estarían perdiendo ya que un 21% es menos que un 23.50. Pero un dato uh -huh. fundamental también a tener en cuenta es que con este nivel de eh, inflación, uh -huh. por más ajuste que vaya, siempre recordemos que van corriendo de atrás. Es decir, Exacto. este 23,52 es acumulado. Ahora se logra compensar. Ya dentro de dos o tres meses, Ay. esa inflación que va... Me explico. Es decir que una de las cuestiones que nosotros mencionamos siempre acá y que conversamos con vos y con, uh -huh. y con la gente es que eh, nosotros creemos que la inflación justamente... Lo que tiene es un alto componente de puja distributiva, es decir, quién se apropia con esos sectores. Si los salarios siempre van por detrás de la inflación, si las jubilaciones van por detrás de la inflación, si la emisión va por detrás de la inflación, si el dólar va por detrás de la inflación, si la energía va por detrás, etcétera, etcétera, etcétera, quiere decir que alguien se está quedando con esa acumulación de ingresos y sigue siendo uno de los factores, más eh, importantes o trascendentes a solucionar, eh, claro. ya que, como decimos, no hay política económica que funcione con niveles inflacionarios a los cuales estamos hoy en día. ¿no? Clarísimo. Muchas gracias, Agustín. Que tengas un excelente fin de semana y nos reencontramos nosotros aquí, en Fuera de Agenda, la, la próxima, si Dios quiere. Te mando un abrazo. Un abrazo grande y que tengan una linda noche. Igualmente vos. Gracias. Agustín Ferrer, con su mirada, su análisis sobre los aspectos coyunturales de la economía argentina, aumento eh, para los jubilados y pensionados, también el incremento de la eh, inflación, mañana se va a conocer la cifra oficial dada por el INDEC, eh, pero va a andar ahí, no, entre 7 y 8%, que sigue siendo realmente muy, muy alta. Eh, pero bueno, est estas son las, eh, las consideraciones de este momento, no, este punto. Y recordemos, mañana se cierran este, o ya se definen los candidatos, así que a última hora, por supuesto, siempre ha sido así. Así que comienza entonces una nueva etapa política que seguramente comentaremos también nosotros, pero a comentar en las próximas jornadas. Les digo hasta mañana, si Dios quiere, a partir de las 20, eh, ya llega Noticias en HD con Renata, Emanuel eh, y con toda la información, por supuesto. Que la pasen lindo hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.